Pero a veces se va y vuelve así. Hay el agua, porque la luz llega, pero eso no es un problema porque ellos están en resolver. Pero la, el agua es un caos. ¿Qué tiempo tiene el agua que no está llegando? No, no, no. Eso eso dura eh, meses y meses. Hacen un llamado al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado Inapa para solución a la problemática. Por ahora yo tengo agua, pero sufrimos casi un mes sin agua. Yo sé, esta gente por aquí sufre mucho porque vive en parte harta, pero yo, gracias Señor, que me llego en Chile. En la noche y amaneció y se la llevaron y no ha vuelto a mandar más nunca. Aquí no está llegando agua. La, ahí, por la, por la Inapa? Sí, ellos fueron una comisión a INAPA y, y no resolvían nada. Eso y eso tiene grieta abierta ya.